Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. Eh, ha pasado algo justo antes y lo voy a poner no, al final no, del vídeo? No ah, sí, sí. <laughs> Por favor, Gordon. Uh -huh. Que no, no verdad. Bueno. No. So this lesson, this lesson is coming out on the 23rd of December. So the reason that I've chosen this is because the person who asked the question is called Mary and I think that's very <laughs> I think that's very appropriate. <laughs> All that we need now is a one from Jesus <laughs> and from Joseph, and we'll be sorted. yeah? Okay. Well, so, in Spanish, Jesus will be easier. Jesus. Okay, so lots yeah, of Jesus. Yeah, yeah, yeah. I don't think there are yeah. Jesuses in uh, in any. I don't think Jesus is a very. Jesus, is not Joseph. a typical name. Joseph, yeah, but in Jesus, not. People tend not to be called Jesus <laughs> in in the uh, English-speaking world. Jesus, speaking Jesus word. is. Yeah. Jesus. Yeah. So, this is um, an early intermediate. So, we'll be doing this in English, but we'll also speak in a bit uh, in Spanish uh, uh, toward the end. So, we're going to talk about what Mary's asking about, which is the Usted o Tú? Can you get round it? So, hablamos de todo en la segunda parte. So if you are ready to get your Spanish moving forward at light speed, okay? We have tons of resources available on Amazon in books, yes? Yes. Where we've got sort of, we've been writing books for the last 15 years, okay? It's chocke with books, all kinds, the past, subjunctive, prepositions, pronouns. For all levels as well. For all levels, okay? And we've got Victor's Adventures, where we're beginning at beginners and taking you through to intermediate. There's tons. Anyway, so if you're interested, the information for the books will be in the the video information. Okay. Yeah. All right. All right. Something to treat yourself after Christmas during the January depression <laughs> that we have. Why January depression? Everybody's depressing January and Oh like well. December party party party yeah. party, and then total depression. Okay. <laughs> so. Let's, let's look at what, what Mary's asking. Muchas gracias, Mary, gracias. por la, la pregunta. Now, I want you to become aware of something. <laughs> I don't know if you can see this. I might zoom in on it, okay? This is Mary's question, and it's all written in Spanish. Really good Spanish. Well written, okay? So, Mary's asking the question. I'm not going to read it all out. She stresses when it comes to having to choose between two and usted, Cynthia. Uh-huh. Yeah. And so, Mary's asking, is it possible just to blanket usted, just blanket usted, for every, wherever she goes, whoever she's talking to, usted, even children? Okay. Cynthia. Right. ¿Qué as too. Okay. Well, first of all, I'll say that every time I receive an email and the question involves around, can I skip something? It triggers me a little bit, okay? <laughs> can I skip subjunctive? Can I not use preterite? Can I not use Um, um And then I say, you can do whatever you like, you know? You can speak, it's your Spanish, you can do whatever you want with it. However, um, if you Go to Spain and you talk using usted all the time, you will be you will hear hablame de tú, okay? Because many people in Spain don't like to be talked to with usted because it's, mm. it makes us feel old, it makes us feel like detached. You know, in some situation it is acceptable, of course, and we can use usted, but in others, when we want more familiarity, we don't like it, mm. okay? And even now when we do business um unless it's a very formal situation we use two yeah and we don't like in spain we don't tend to like well in spain you know the places of spain like for example in the islands in the canary islands they tend to use usted more but um, in the peninsula um and Las islas baleares mm -hmm. uh, we tend to use two okay because we don't like usted because that m makes us feel I'm not this is not a familiar conversation hmm. or this is not I know it's different in Latin America In Latin America that's the way they talk and it's familiar and everything but it's not it's a different connotation in Spain hmm. see so, what, what happens here in Spain is that usted is still used but with very old people For respect. Well, very, very. No, very old. When <laughs> like, you, if you see a very old person, most old people person, are going to talk to them. Exactly, usted, elderly person, respect usted. Yeah. Or formal, also, very formal situation, usted. Like know, you know. And also, I'm not your friend, and there's a. It's almost like a, I want to put exactly. a distance between you and and I. Then are you and me? So that would be usted. So the problem yes. is here in Spain, mm, some people in the wrong context would take offense at the, at the usted. Like, why do you keep to calling me usted? And I've yes. asked you to say tú and you're using usted. That, you see, if somebody says to you, um, hablame uh, de, de, de tú, okay, and then you continue with usted, what you're saying is, I don't want to be your mate. I don't want to be your maid. I, I'm, keep, I'm keeping you at a distance. And so it's it's a strange one. Unless you say, I don't know how to talk using tú. Uh-huh, absolutely. That's another option. Yeah. I only know usted. However, Mary, <laughs> you're Spanish. The level that, if you can write that, you can use tú and usted. There's, I don't see a problem. I wouldn't, I don't think you're going to have a problem. But it's not that difficult. For me, what's actually more difficult is actually talking in usted. Because I'm so accustomed to using tú now. I mean, what, what's vosotros. the ratio of you using tú, usted? The last time I use usted once a year. I if think I'm lucky. I think it's you know, unless you have very formal conversations regularly, then if if most of your time is with your coworkers, family, family friends, friends, you're gonna use two. Yeah, and also you know, in the bars, in conversations, in bus, generally people yes. go straight to the two. That they don't mess around with usted now. And really. It's happened to me, the amount of times now that people have said to me, Háblame de tú, because I've, you know, I, you know, I go to a shop for you know something I had to get for my car. I think they had to change the, the, steering, the steering wheel, wheel or something. And I was talking to the guy and he said, Háblame de tú, por favor. So I had to, you know, I was like, okay, tú. Because people don't like it now. They would like it less now. Before, yes, it was like more acceptable um even with your parents you would used to stay with some people before yeah but now it feels it feels um distant and, and people we, don't like that people like now they like to feel more at ease with one another i think and let me tell you when i was in mexico uh the vast majority of the people used to with me yeah, in, the, in yeah. their factory and i was the boss yeah and they still used to so you know i think it's it's not We got, you know, Latin America, there's so many differences. Some areas only use usted. Even between friends and children and family and everything. But they're limited, the vast majority. You need flexibility if you're going to be traveling around. Yeah. Yes. Yeah. So then I'd say it's your Spanish. You can choose. Like when people say, can I not use subjunctive? Of course you can. Mm, you know, it's not going to be the best Spanish you know if you don't want to so you of course you can just use usted but if you go to spain then you know like be ready to hear de tú. Mm -hmm. okay and then have a, an answer ready like i don't know how to use to i don't know how to um mm -hmm. yes use that person yeah. for example yeah so mm -hmm. that would be but if i if it was an advice from me personal advice i would learn to and vosotros to have The variety, and mm. then you can switch. So, what about the expression "te puedo tutear"? Te puedo tutear. Okay. And that's not quite the same, is it? Has a has a different meaning. No, it can uh, it can have the meaning of can I talk can to I you talk to in two? two? Like uh -huh. can I skip the can we skip the BS and mm -hmm. just be you know te puedo tutear? But also you can say that if you want to say to somebody I'm going to insult you. Yeah, exactly. Yeah. It's like Can I tell you a few home truths? <laughs> But yes, it can be both. It can be, can I, can we talk using two? Or, uh, I'm going to tell you something. Can I tell you yeah. Yeah. a few? So yeah. it depends if you use it with your family, for example. Exactly. Say, eh, te puedo tutear. <laughs> <laughs> That means, can I tell you something? No. Un uh, bit more familiar. Your, your auntie likes that expression, yes. She uses that yes. lot. Bueno, entonces terminamos en español, Cintia, no? Vale, sí, terminamos en español. No, gracias por gracias. la pregunta, Mary. Sí. Una ah, buena pregunta. A ah, por ello, ¿eh? Ah, por, ah, ah, a aprender eh, las dos maneras, Exacto, ¿no? Exacto, sí. Eh, Yo Cintia, recuerdo eh. que para ti, para ti también esto fue un, un inconveniente, porque tú habías estado en México, habías aprendido español en México, y en México, aunque sí usan usted y tú, no usan vosotros. Vosotros, ¿no? Entonces, no. cuando me conociste a mí, tuviste que aprender vosotros. Sí y, sí. y aprender todas las conjugaciones con vosotros. Porque lo había dejado. Claro. Luego, aquí en, en España, todo el mundo usa vosotros. Y es como. Y, y. Suena raro decir ustedes. ¿Sabes? Suena como claro. cuando, cuando eh, fuimos a las eh, Canarias. A, a, sí, eh, claro, en las Islas y, Canarias... Las isla... Usan ustedes. Usan ustedes, claro. Ustedes, allí, sí. y... Pero bueno, allí, a ver, usan ustedes, pero obviamente eh, están en contacto Entienden, con la península. Entonces, obviamente usan, o sea, están al tanto de vosotros. Sí, ¿sabes? sí, sí. Pero, más que a lo mejor en, en Latinoamérica. Uh -huh. Sí. Eh, pero sí. Yo creo que... Es importante por lo menos saberlo, ¿no? Conocerlo. Es importante entenderlo. Por ejemplo, yo entiendo el, el vos de, de Argentina. Yo, yo sé cómo se conjuga, ¿no? Sí. Es como vosotros sin la I. Vale. Tenés. O, sí. a, a, e, e, pero eh, no lo voy a usar. Pero puedo entenderlo. Claro. Entonces tú puedes hablar con un argentino... Y van a usar vos y tú respondes usando tú, pero... Claro. Y vos es aún más como familiar, ¿verdad? Pues creo que también usan tú y vos, creo, pero no sé cuál es la... Sí, la pero digo, generación. cuando están usando vos, entre muy amigos y no eso, sé, ¿no? Sí, puede ser, no sí. sé. Creo que también hay zonas que es en las que se usa tú. Creo. Además, creo que... Eh, porque conocemos a gente de, de Paraguay, y en Paraguay también usan, o el la misma conjugación y creo que usan tú a veces también pero no sé ah. si es porque viven aquí y ya hay una mezcla no, o no sé, sé. No sé. Eh, pero también por ejemplo eh, muchas personas me lo han preguntado porque claro cuando enseñas español tienes unas preguntas recurrentes de claro. estudiantes no claro. puedo no usar esto puedo usar <risa> esto y por ejemplo con el subjuntivo en pasado el imperfecto de subjuntivo Muchas personas también me han preguntado, oh, ¿puedo usar solamente ARA y no S? Eh, sí. sí, porque sabes que hay dos, hay dos tipos. Ah, sí. Ara, ase. Ah, sí. Ara, sí. Ase, perdón. Uh -huh. Ara, ¿puedo no, no, no aprender Ase? Ah, sí. uh -huh. eh, como, bueno, tú aprendes lo que quieras, pero vas a escuchar los dos y los dos existen, sí. no puedes eliminar sí. uno. Uh -huh. Entonces, no sé, es una pregunta un poco. Eh, no creo que haya atajos. Es lo que quiero decir. No, al, al aprender un idioma no, no hay atajos. Puedes, puedes dejar cosas, pero acabas con un español que no es, no es un español completo. Es como hablar una parte del español, pero no, no, no todo. Sí. Entonces, si lo vas a hacer, mejor hacerlo bien, sí. en mi opinión. Haced todo. Poco a poco ese es un trabajo de por vida, ¿verdad? Sí. Sí. Pero poco a poco. Mejor hacer todo. Mira, eh, hace wow, un par de años o así, estábamos con los perros en el veterinario y había una mujer inglesa hablando en español con el veterinario, ¿recuerdas? Claro, sí, sí, me acuerdo. Y la mujer inglesa, pues no sé por qué había una mujer inglesa aquí en, en, en el casar, hablando con nuestro veterinario en español, y la mujer hablaba tan bien... Qué bien hablaba, ¿eh? Pero no usaba nada subjuntivo. No. Y era como, qué pena, porque tenía un buen acento, sí. una buena gramática, pero nada de subjuntivo no. Y tu mente hace como, eh, subjuntivo, eh sí, sí, como sí. que no... Destacaba, ¿verdad? Por, sí, destacaba, por... porque hablaba tan bien, sí. y, y no, no obviamente no quiso aprender el subjuntivo sí. Y una una verdadera pena, es una, porque... pena. Sí. es una pena, es una pena Y también eh, yo conocía a un, un chico inglés que vivía en Barcelona, llevaba mucho tiempo allí también hablaba con un acento, para sí. mí, perfecto, Sí. y tenía el, el subjuntivo en el pasado, pero no tenía el subjuntivo en el presente. Oh, eso sí es raro, ¿eh? Sí. Eso nunca lo he visto yo. Pero es por el proceso, porque aprendemos el presente al principio, claro. y claro que tenía ese, ese hábito, Sí. de no usarlo y luego con otros niveles si sí había aprendido las demás cosas y, y también destacaba como sí. con, con ese acento y, y tu manera de, de usar el, el idioma y no hay subjuntivo en el presente claro. Qué raro Y es que, a ver, en el español tiene cosas difíciles, por mm. supuesto, el pretérito es complicado, el subjuntivo es complicado eh, nosotros tenemos muchos recursos para intentar ayudaros con el subjuntivo, con el pretérito, mm. el imperfecto. Hay muchos vídeos en los que intentamos, eh, tenemos libros también para ayudaros con esa parte, porque sabemos que es una parte complicada, pero complicada o, o no, es una parte de, del español. Sí. Y como todos los idiomas, pues hay partes más fáciles, hay partes similares a tu idioma y hay partes pues más complicadas sí y todo uh -huh. es parte de del aprendizaje de, del idioma pero todo es posible porque mucha gente como Gordon ha aprendido español mucha gente ha aprendido español o sea que no es no es una no es algo imposible y tú y usted, se, puede hacer. se puede se puede sí se puede sí. Bueno, Cintia, eh, mañana Nochebuena. Mañana Nochebuena, joder, qué bien, qué mm. ganas, mm -hmm. qué ganas de, de, de la cena, mm, la cena de Nochebuena. La cena, que en la casa de tu hermana, ¿verdad? Mañana vamos a la casa de mi hermana, y, y bueno, es que aquí en España no celebramos el día 25, la verdad, no, no hay nada. En España, bueno, a lo mejor en ah, Cataluña. Pero en vuestra casa, sí. Viene Papá Noel. Claro, porque nuestra casa es una casa es un híbrido de, sí, de... hispano-sajona. Entonces viene viene Papá Noel. Papá Noel o Santa Claus, quién, quién, quién es? Santa Claus. Es el, es el mismo tío. Sí, pero no bueno, sé cómo hay Papá Noel Santa Claus, bueno, eh, Santa Claus va a venir el 25 a, a ver a los niños. Sí. Y los reyes magos también en enero, claro. Claro, sí, sí, sí, sí. Viene todo el mundo a mi casa. Sí, porque por eso he puesto la chimenea. Pero lo, los reyes eh, no entran por la, la chimenea, ¿no? Los reyes no entran por la chimenea. Entran por... Entran por la puerta. ¿Por la puerta? Sí, por donde sea. Sí, pero por eh, la vitana, en... Por la puerta. en Montados, Montados en, en camello. Entra, entran con camellos y tienes que dejar eh, cubos con agua para el con cam, agua. los camellos, o un sí. cubo con agua para el camello, y agua o leche, galletas sí. para para los Reyes Magos. Sí, sí, sí. sí. O, o un whisky si quieres, pero no sé si. <risa> Yo creo que ha sido la idea de tu padre Hay que dejar, varias... <risa> varias copas de whisky. Tú déjale un whisky, ya verás. Con jamón. Tú déjale la verdad, jamón. la mañana no, no va a estar. Pero es qué regalo te van a dar? Hay que dejar algo para Papá Noel. Sí, eh, leche, galletas, cosas así. Vale. Mm -hmm. Mince Spice Mince Spice Sí. Uh -huh. Sí. Pero Christmas means ¿no? sweet means sí, sí. No no sí. Means no, no, Pie, no no no Sweet Means Vale chicos Mira eso es todo eh, Que luego paséis muy bien eh, estas estas festivales, estas navidades eh, muchas gracias ¿Un por festival, todo festival festival, festival no es festivos festivos no, es, pero un festivo, festivo, ¿no festivo? es un festival también un festival de, no sé, no, no Un festival de algo, un festival de moda Un festival de música, un festival, festival... de Navidad, ¿no? Bueno, pues un festival de... <risa> He inventado Navidad, una ¿no? palabra No, no, la Vamos. palabra existe no, O, o he, he manipulado la palabra Pásatelo bien este, Estos festivales <risa> <risa> Sí, bueno, y nos vemos Antes de, de la noche Vieja Eso es, sí muy bien Pero muy bien Chicos, gracias por todo y Muchas gracias, gracias por eh, seguirnos y apoyarnos este año. Feliz sí. Navidad y nos vemos antes de Año Nuevo, chicos. Hasta luego, nos Hasta luego. queremos. Felices fiestas. Okay. Esta pulsera... ¿Habría alguna forma de hacerla más pequeña? como no, esta? no, está, que fuera al, así. está al máximo Para que estuviera así y está no al, máximo. al Sí, lo sé, el mío es que mira, mira, acaba... mira lo que hace Es que la mía acabo con esto aquí y esto abajo siempre. Mira, esto, esto siempre Siempre abajo, así Pero la tienes, ver, la tienes grande, gorda La tienes grande <risa> Muchas gracias, día. No, esto, gilipollas Bien lo sabes <risa> Qué payaso es, de verdad.